París, Los Ángeles, México, DF, cada vez que llega a Uber a estos países, sus trabajadores se tienen que poner en huelga por las pésimas condiciones laborables que tienen. Normal, están cada vez más precarizados, porque además les imponen cada vez peores condiciones, la multinacional se queda con más dinero, que va a un paraíso fiscal, ese es el futuro que nos espera a los autónomos y al sector del taxi, eh, que trabajaremos 70 horas semanales para llevar salarios míseros a casa y no se beneficiará a la sociedad porque evaden impuestos, porque cotizan en paraísos fiscales y no ponen ni un solo euro para las infraestructuras que hemos pagado entre todas y todos. Es un fraude mmm, disfrazado. Claro, sí, no, disfrazado completamente de economía colaborativa. Pero muchos pensarán que ya están aquí los taxistas ¿no? defendiendo su chiringuito. Pero quitarle a los ayuntamientos y a los ciudadanos el control democrático de un servicio público para entregárselo a las multinacionales que no pagan impuestos en nuestro país no puede ser un buen negocio para todas y todos.